Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, queridos, y hoy tenemos una replay con este Bachatillón, con este Bachat 12T. Y verán que la. que conozco esta replay. Me preguntarán, Nando, ¿es tu mejor partida? ¿Qué hiciste con este Bachat? Bueno, básicamente lo van a estar viendo eh, ahora mismo, ahora en la nada misma. Porque fue una partida bastante complicada Fíjense que de aquel lado tenemos 2. 3. 4. 5 verdes Con lo cual son bastante, bastante buenos Quiere decir, digamos, supuestamente Como dice, eh, los números no tienen nada que ver Bueno, si sí es posible, pero... En algo, para algo están, digamos, ¿no? O sea, algo tienen que ver Para algo fueron creados Bueno, ahí me spotea. Piensa que estamos en una partida de tier 9 y tienen ligeros de tier 9, como ese ru que me hace pollo, si me llega a ver. Eh, es una partida que comienza bastante... Ahí está el Scorpion. Hola, Bebote, le decimos. Y nos vamos para Triki, porque nos pueden dar de allá del fondo. Y si sí, toman el castillo. Espera que voy agarrando un poquito esto. Ahí va, ahí me gusta. Eh, siempre hay que darle mucha bola al minimapa, chicos. Siempre hay que darle mucha bolile al minimapa. Y bueno, les traigo este replay básicamente porque nada, hice la última misión con honores de lo que es la campaña. ¡Wow! ¿Dónde fue ese tiro Pero tengo otro para ti. Ven aquí. Ru. Uno. Dos. Y te ha salvado el tercero. Bueno, ahí me viene el Wansu. Eh, que por eso justamente yo ya me había percatado y me estaba yendo, porque el Indian también me está tirando. Y fíjense otra cuestión, siempre irse con un ligero, siempre irse en zig zag, siempre retirarse en zig zag a posiciones más vigiladas, en las cuales puedan retomar, despintarse, que se olviden un poquito de ustedes y luego volver a la batalla con todo. Bueno, en esta batalla, otra de las cuestiones también, porque la subí, además es porque estoy orgulloso de poder haber hecho toda la campaña con honores y me dieron ese logito hermoso que ayer lo compartí con los chicos del grupo de WhatsApp. Lástima que tenemos un Ferdi algo, no tenemos algo un poquito más blando. No. Si no tenés un tiro seguro, a veces te vas a pintar al Pepe. Pensé que al T54 levantar el Charrioter me pone 424 daño regalado. Que regalo sin sentido. No tendría que haberle tirado al T-54. Y menos con auto apuntado. Y menos con este tanque que no tiene penetración. Eh, a ver si me figura la misión. Ah, bueno, mira no, no era tan difícil. Lo que pasa es que a mí me costó mucho. No sé por qué tanto horror me costó. El daño infligido por ti. Y el daño infligido por medio de tu asistencia. Tiene que ser de 3.000. Y permite que tus aliados inflijan daño a 4 vehículos. Detectándolos. Y encima tenés que ganar. O sea... Puedes que hagas los 3000 de daño, sí, buenísimo. Pero parece la partida y no sirve para nada. Ya la tenía hecha esta, esta misión, lo que no la tenía hecha, con honores. Entonces, eh, después puede ser que tus aliados se inflijan daño a cuatro vehículos de que yo haya detectado. Sí, buenísimo. Pero para la batalla y no sirve de nada. Y así sucesivamente. Bueno, chicos, eh, ¿qué más? Perdón que estoy tomando té con miel y limón Porque la verdad es que hoy me levanté de salud Bastante, bastante mal Estoy como bastante <ríe> Que no tengo mucho oxígeno El Bugask nos spotia Y ojo que hay una GW Tiger De aquel lado del equipo enemigo Y si no creo que esté centrada en nosotros Porque nos movemos permanentemente Pero por las dudas Nunca se queden quietos con un ligero ¿Qué hago? Me voy a ver si puedo hacer un pasivo. Fíjense que en principio hicimos un activo. Un activo ahí tratando de spotear, de dar luz. Bueno, ahora 847 por nuestro daño, chicos. Ahí metemos otro tiro. Ahí le metemos otro tirillo. Y ahora sí ya me retiro porque estoy siendo detectado y no quiero comer ese daño. Eh, entonces, fíjense lo importante es a veces en una misma batalla tomar diferentes roles bien o sea a veces está bueno tomar el rol de, del, del spotter activo otras veces está bueno combinar un poquito de ambas no siempre estar en primera línea y yendo a morir eh, porque es muy difícil digamos los ligeros son los vehículos más importantes de la partida podríamos decir casi porque son los ojos del equipo eh, entonces, fíjate, el, el, fíjate lo que puedo hacer un ligero Un tiro El J-Pander está bueno, pero de lateral Lo voy a penetrar siempre Aunque se ponga Adentro, y le entraron las cuatro Y ahí completé eh, la, la misión y, Pero fíjense que allá, acá ya la tengo Completada, sí, buenísimo Pero todavía la batalla no está ganada No está ganada Y, y todavía falta mucho Para ganarla Ya les adelanto que la batalla llega hasta sus últimos momentos de partida Acá vuelo, vuelo literalmente, me voy porque al ser spoteado. Y ya tenía la presión de que tenía que ganarla O sea, vos tenés la presión sobre tus espalda que tenés que ganar sí o sí Porque no sabés cuándo vas a volver a hacer mil de años Que tus aliados vuelvan a pegar los cuatro tiros Porque me pasa a veces que espoteo y no le pegan a nadie Hay veces que spoteo mal y muero Hay veces que no llego a los tres mil o sea, pasan, siempre pasan muchas cosas. Al Ferdi otra vez. Es un hueso muy duro de rober. No lo penetramos. No lo penetré De darle un lateral. Le estoy buscando el lugar. Sería abajo. Pero. Al suelo. No tenemos mucha precisión. Que digamos. Y fueron cuatro tiros. Eh, al fin de cuentas mal gastado. Pero.. Creo que.. No estuvo mal que dispararan. En tanto en cuanto no me spotearon. No recibí daño. Y probé suerte. Esto a veces también... Con el tema del RNG. Es probar suerte. Hacer blind shots. Eh, ir moviéndose por el mapa. Y, y pegar tiros. Desde una posición mejorada. Bueno, era donde estaba ahí en ese momento. Y acá me va a pasar algo bastante... No sé, no. Curioso no. Pero bastante incómodo. En la partida. Que es que permanentemente... Me encontraba con estos muchachos del T-54 y el Scorpion detectándome de aquel lado. Ahí pido ayuda y me, me rajo porque yo contra un Scorpion estoy tranquilamente. Si tiene suerte me puede mandar al garaje casi de un tiro o se me mete una explosiva. Y el Emil sale y se come un tirillo. Puede que haya sido el burrasque que está ahí atrás en el medio. Fíjense que la colina... Acá tenemos un gran problema y es que la colina es de ellos... Tenemos un Wansu rodeando desde línea A4. Eh, tenemos al BK, al burraste al Indian en la colina de C4. Y ellos están tomando... Eh... Ahí automáticamente me voy para atrás porque es un tier 9. Y sé que el guansu con un tanque medio de tier 9 me va a detectar seguro. Y que detecten seguro. Ahí se comió 800 de daño asistido porque lo detectamos nosotros. O sea, fíjense que yo sabía más o menos que el guansu en algún momento se iba a lanzar. O sea, voy y vengo, voy y vengo Trato de dar luz allá, trato de estar acá Trato de estar allá y trato de estar acá ¿Por qué? Porque necesito darle visión a los casas. Y acá estoy dudando ¿Qué hago? Y Voy por la Arti, no voy por la Arti Lo ayudo a Emil, trato de sacar al Scorpion Son todas interrogantes Que se van planteando en la partida Y acá decidí eh, Paciente, le puse yo eh, no sé si son brasileros, ingleses, estadounidenses o latinoamericanos. Con lo cual no sé si me van a entender. Eh, supongo que el 3090 mmm, tendría miedo, entre comillas, de que de que entren por allí. Yo le pido al Emil que me ayude. Que vamos a ir a buscar a estos dos a ver si podemos sacarnos los de encima. Básicamente trato de asistir, de, de estar espoteando acá. Bueno, ahí vemos que no pasa nada. Perfecto, buenísimo. Y ahora viene el momento incómodo que yo les decía. Que es que... Acá trato de dar luz. Fíjense una cosita. ya Ahí ya estás espoteando. Si hay alguien pegado acá. Si, o sea, si hay alguien por ahí, atrás de la loma... Ya estás espoteando porque pasás... Así también vos sos espoteado. No hace falta sacar todo el cuerpo... Y pasar por la mitad de la... Digamos, en la parte de la subida de la colina... ¿Por qué? Porque ahí tenés más chances, o muchísimas chances, o casi seguro que te vas a comer un tiro. En cambio, si asomas una parte del tanque, que sea del, del hitbox, de, del tanque en sí, no el cañón y demás. Eh, cualquier parte ya vas a estar spoteando. Digamos, vas a estar... Tienen como líneas de visión, en las cuales vos lanzás como una especie de rayo láser, ponele. Y vos así detectás, y ellos también te detectan así. Entonces, mientras vos en una cuesta, en una colina, lo que sea... Saques lo menos posible Vas a detectar Y vas a tener muy pocas chances De que te peguen Yo no me quería arriesgar Fíjense, tengo un Scorpion de aquel lado Seguramente yo pensé que el Scorpion está Justamente ahí Ahí entendí que estaba el Scorpion Y pensé que el T-54 Modelo 1 también estaba ahí Y sin embargo No, no era el lugar Estoy tratando de esperar Spot me, le pongo que me spotearon y acá me doy cuenta de otra cosa. ¿Ves? Porque tengo dudas. Tengo muchas dudas al respecto. Entonces no, no sé bien... Ahí está el Scorpion. Y acá. Permiso. Pongo pausa. Acá me doy cuenta que el T-54 lo tengo atrás. Perfectamente. Que está ahí, justamente ahí atrás. Eh, donde está apuntando ahora con la mira. Que está por acá. Porque cuando yo subí y no y fíjense que todavía no llegué a la parte de arriba. Él ya me está de, eh, detectando. Con lo cual entiendo que él está ahí. Y ahí yo me doy cuenta que el Scorpion está allá arriba. Y el T-54 se fue para el otro lado. Entonces ahí bajo porque la GW Tiger me puede estar apuntando. Sabe más o menos el sector. Si es buena ya se llevó a 4. Con lo cual sea buena o no sea buena se llevó a 4. Es un montón. Bajó cañones. Está muy bien. Está perfecto. Vayan por la Arti Ligeros. ¿Quién puso eso? Bueno, no me fijé. Eh, creo que habrá sido, supongo, algún caza. Antes de ir por la Arti, yo vuelvo a la posición donde estaba en un principio. Ya llevamos casi... No, llevamos 2821. Más 1300, son 3800. 4100 y monedas de daño asistido. Entre el asistido, el combinado, digamos, entre el asistido y el... Y el realizado, y el hecho. Y fíjense que me spotean y no tiene sentido. Si sos detectado, no vayas. No vayas porque te la vas a comer. Porque vos no viste a nadie. Y a ellos a vos te vieron. Entonces, ¿ves que no? Es, es un sinsentido ir ahí. Tratar de spotear. A veces veo a los spotters que los detectan. Ahí fui en dos orugas. En una oruga, mejor dicho, en de en dos ruedas iba mi tipo en diagonal. Y. Y bueno. Eh, fíjate que el T54 ahí está, el 1390. Hace una, una jugada fantástica. Fantástica. Se llevó a la GW Tiger, que era un peligro andante. Y el Emil termina de ayudar al 1390. Yo estaba un poquito lejos, pero sí que estaba yendo a ayudarlo. Después me hablé con el chico del 1390, un genio. También hablamos por ahí con el muchacho del Emil, me parece que era. Bueno, que justo eran seguidores del canal, me parece. El del 1390 seguro era seguidor del canal. No me di cuenta que era vos, Nando, me decía. Eh, y le dije, hoy, te, hoy subo la replay. Así que nada, nos pusimos a charlar. Bueno, ahora fíjense que quedan 3 minutos 15. 3 minutos 13, 12. Y... Eh, ellos están... Están bien acobachados. Arriba de la colina. Y ya intenté... Ya intenté ir a buscarlos. Y así todo no pude porque me spoteaban. ¿Por qué? Porque... El Indian y el burras. El burras tiene buena visión. Debe estar bien equipado, supongo. Es verde. Eh, tiene 40.000 batallas. O sea, es una combinación de cosas. A veces pare... tenés que poner todo en la balanza. Y en este caso no me convenía ir a buscarlo para nada. Cero. No era, no era lo que más me convenía. Trato de tirar el árbol. Ya sé que están ahí, arriba, seguramente. Pero CapCap cap dice el RHM... Sí, es lo que tengo que hacer. Recuerden que tenemos la presión de ganar la batalla todavía. Hicimos todo bien, nos falta ganar esta batalla. Allá, acá yo ya estaba con un miedo de que me detecten y se escuche blan, blan, blan. Chau, adiós. Va, ni siquiera. Con un tiro del BK ya estoy tecleando y un tirito más. Bueno, acá me pego a la casa porque esta casa no se destruye. Y es el lugar perfecto para capturar. Y al cual digo, bueno, ya está. Yo me mando que sea lo que Dios quiera, pero yo me mando y bueno, nada entiendo, otra de las cuestiones que estaba muy concentrado en la, estaba muy, muy metido en la partida es no van, a venir por ad, no van a venir por ahí van a venir por atrás fíjense a dónde yo estoy de culo podríamos decir, de cola mirando ahí trato de detectar por si se viene alguno, pero no me convenía no me convenía porque iban a estar apuntando seguramente a la casa o al sector muy cercano ahí y entonces, eh, qué decido hacer me quedo ahí apuntando hacia eh, hacia donde posiblemente vendrían ellos, queda un minuto 20 el 1390 decide venir a capturar conmigo ellos tienen que venir y van a venir por lo menos alguno va a venir a resetear seguro, yo estaba segurísimo de eso eso te lo puede dar la concentración y la experiencia también un poquito en batalla de saber qué es lo que puede llegar a pasar y ahí estamos adiós nos vimos en Disney, gracias por Tuti. Sí, sí, tirar las veces que quieran, eso no se destruye. Así que bueno amigos, ha sido una victoria una victoria técnica. Hemos capturado entonces con dos sobrevivientes. El BK100 podría haber venido a resetear, pero estaba muy jugado. Él no sabe dónde están los demás, el RHMLT30. La verdad tenía muy complicada y fíjense cómo la diferencia le hicimos los ligeros. Que tenemos visión que tenemos movilidad y que tenemos, eh, en este caso, un relativo buen cañón. No sé si buen cañón, pero por lo menos tenés cuatro proyectiles en la recámara. Eh, con lo cual, a ver si me no, me... no recuerdo el daño, creo que es... no me acuerdo cuánto pega este. Eh, pero no importa, creo que pega 170 me parece, no estoy, no estoy seguro, pero ponerle que pegue 170, creo... Y eh, a cuatro proyectiles, ponerle 4 son 800 más o menos, eh, un poquito menos, pero por ahí andará 700. Y monedas de vida le sacas a casi cualquiera. Eh, entonces, en ese sentido, creo que estuvo bien jugada. Acá en Comarca Roja tenemos un guionacho efectivo de 2900, una eficiencia de 2006 y pico. Eh, nada, estuvo bien jugada la partida. La verdad es que, bueno, quería dejárselas también por eso. Y de paso, a ver, denme un segundo. Y bueno, chicos, acá está la querida recompensa que hemos obtenido. Que es esta marquita hermosa. Hermosa, me encanta. La voy a poner con todo, con todo placer y gusto. Ya sé que a veces tal vez uno puede decirme eh, ganando pero no es nada. Es una operación del Stuck con honor. El, el, el que tiene 4 ya, el que tiene 3 ya es crack. Y va a decir no es nada, pero... Esto me lleva a decirles al resto, a lo que, no, al que por lo menos no piensa así, es eh, sigan insistiendo, sigan dándole. Yo sé que a veces el WOT te trae dolores de cabeza. Sé que a veces eh, puede que te dé bronca que no te salga una misión, que, no, que pienses que no te va a salir. Esta es la primera campaña que, que recibo con honores, por eso que la subo y por eso que le digo esto. Y si no le sale una misión, sigan haciéndola. Sigan haciéndola y sigan haciéndola. Eh, y si así todo no te sale, haz pelotón con algún amigo, con algún compañero, con alguien que te ayude y que pueda ayudarte a hacerla eh, a dicha misión. No recomiendo eso que hacen algunos, que es que te doy mi cuenta y haceme la misión que no puedo. Háganlo ustedes porque cuando vos haces esa misión, no hay nada más lindo que saber que es tuya, que te costó, tu sangre, sudor y lágrimas, tus mouse rotos, tus teclados rotos, como está el mío, todo. Ahí se escuchan los golpes. Está todo roto, eh, así de haber golpeado. Decir, pero qué equipo, qué, pero no me sale esto a la punta madre del obelisco. La punta madre del obelisco. Entonces, bueno, chicos, eso. Básicamente, una palabra de aliento, una palabra de apoyo. Y que sepan que todo, todo llega. Todo llega en la vida, todo llega en, en el WOT también. No, no, no es la excepción. O sea, si no te sale una misión, ya sea de ligeros, medianos, tanque de, de tanque pesado o casa o arti, lo que sea seguí insistiendo que en algún momento va a llegar y vas a ver tu recompensa y vas a tener una insignia como esta o de las otras que son más lindas todavía la de la, las cuatro misiones de la primera campaña o de la segunda incluso que hay gente que ya las tiene todas porque son cracks no es mi caso pero bueno yo sigo por el camino de, de, de la lucha y el sacrificio así que bueno amigos espero haberlos motivado un poquito también a que sigan a que pongan este video de fondo, estas palabras, y que salgan a batalla y traten de hacer lo mejor que ustedes puedan. Que eso es lo importante y que se diviertan. Básicamente eso, chicos. Muchas gracias por estar del otro lado. Tienen abajo los links para que si tienen ganas y puedan y quieran donar a través de Mercado Pago, eso me ayuda mucho para que podamos hacer salas de entrenamiento, regalar oro, sortear días premium y todo lo que ustedes quieran, chicos después que más, seguíme en Facebook seguíme en Instagram, también voy a estar poniéndolo por abajo si me seguís en Instagram dentro de poco eh, voy a estar haciendo algún sorteillo para la que la gente de, de mi Insta también esté contenta, y también otra cosa más lo último ya, es podés ser eh, partner del canal, básicamente eh, al lado donde dice suscribirse al canal, dice unirse, y te podés unir al canal y tenés eh, cosas Además de lo que ves en el canal siempre habitualmente como suscriptor común, podríamos decir, eh, tenés contenido extra y eh, está buenísimo. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado. Como les dije, los quiero mucho. Hashtag, quédate en casa, seguí con la cuarentena, así tu salud mmm, está bien cuidada y cuidas a tus seres queridos también y al resto de la humanidad. Por supuesto, claro que sí. Adiós chicos, nos vemos en la próxima. Chau chau.